Eh, primero de todo, muchas gracias por venir. Eh, vamos a dar eh, paso a la segunda sesión del taller eh, El Secreto de la Adaptación, que como sabéis ya estamos lanzando. Eh, ...las compañeras y los compañeros de Esquerra Diari y de la CRT. Ya en la anterior sesión, la primera que vimos eh, el jueves pasado... ...charlamos sobre algunos conceptos, ¿no? Tra si recordáis, el eh, valor de uso, el valor de cambio... Eh, ...también eh, hablamos sobre el tiempo eh, socialmente necesario... ...para fabricar una, y producir una mercancía como medida... ...para establecer el valor. Bueno, fuimos adentrándonos en estos conceptos durante la primera sesión y ahora lo que vamos a intentar en esta segunda sesión es eh, explicar de la forma más sencilla posible eh, de acuerdo cómo, cómo se produce, eh, cuál es el mecanismo ¿no? de la explotación capitalista. ¿no? Eh, que en resumidas cuentas eh, se podría decir, ¿no? o podríamos definir esta explotación capitalista como el hecho de que eh, el capitalista, el patrón, el empresario acaba eh, apropiándose de una parte, podríamos añadir aquí una gran parte del trabajo realizado por la mayoría de, de, de la población, la clase trabajadora, ¿no?, en definitiva el, el proletariado. También, en, en la primera parte, la introducción que, que tuvimos en la primera, en la primera sesión, eh, ya vimos que a lo largo de la historia han habido eh, diferentes formas de, de explotación, ¿no?, diferentes formas de que las clases explotadoras han eh, usurpado eh, el trabajo de las clases productoras, ¿no?, como han podido ser el esclavismo, el feudalismo, ¿no? previas a eh, la sociedad actual capitalista. ¿no? Eh, si recordáis también, una de las características que podíamos encontrar en el feudalismo o en el esclavismo es que esta explotación, es decir, eh, esta expropiación, esta apropiación del trabajo ajeno, eh, era transparente, era, era visible. ¿no? Recordamos que decíamos que el, el esclavo sabía claramente que su vida estaba en manos de su señor y que todo lo que hacía era para beneficio de su señor. El, el campesino que trabajaba el campo sabía que mitad de la semana tenía que trabajar sus tierras y la otra mitad, las del señor feudal, o en todo caso, trabajar siempre la suya, su tierra, pero dar voluntariamente ¿no? el 50% de lo que producía a, a ese señor feudal. Sí, y en cambio, si recordáis, contraponíamos esto precisamente con la sociedad capitalista porque este, este robo, digamos, esta explotación quedaba oculta, ¿no? Eh, no era tan visible como en los casos que hemos visto ahora. Que poníamos, que poníamos como ejemplo, ¿no? Incluso también charlábamos de que la explotación en el sistema capitalista eran como excesos, ¿no? Decíamos cuando realmente veíamos unas condiciones de trabajo muy precarias, muchas horas, condiciones muy malas, ¿no? Pero parece que haya en el capitalismo una explotación, pero solo de excesos por parte de la patronal, pero que no es lo común, ¿no? De hecho, cuando pensamos en, en, en estos excesos, en la explotación, en el sistema capitalista, pues nos viene a la cabeza eh, pues ese trabajo textil de jornadas interminables eh, con, con malísimas condiciones. Eh, podemos pensar en el caso de las trabajadoras eh, interinas ¿no? que se hacen cargo de, de las necesidades de un hogar y del cuidado y luego tienen que seguir viviendo en la casa de, de ese dueño. Podemos pensar, por ejemplo, en los miles de jóvenes que trabajan eh, en esas nuevas plataformas, ¿no? los famosos riders eh, que trabajan una cantidad de horas con una precariedad enorme. Podemos pensar en en todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan las subcontratas de grandes multinacionales como Amazon, por ejemplo, que acumulan hasta 10 y 11 horas al día de, en, en la carretera o, por ejemplo, las Kelly's, ¿no? que eh, tienen listas las habitaciones para los turistas eh, lo más rápido posible por 1,50 ¿no? Parece que solo cuando eh, somos conocedores o pensamos en esas situaciones hablamos de explotación, ¿no? pero son como excesos que suceden. Ahora bien, eh, lo que vamos a ir viendo aquí de acuerdo, lo que, vamos lo que vamos a ir respondiendo y vamos a dar los conceptos y fundamentos en esta segunda sesión es que el capitalista siempre que emplee ¿de acuerdo? siempre que emplee a un trabajador o trabajadora va a estar explotando. Siempre va a haber una parte del trabajo de ese, eh, de ese trabajador o trabajadora que va a ser usurpado, va a ser apropiado por el capitalista. Independientemente, y esto también es algo que salió en, en la discusión eh, posterior a la primera, al primer taller, independientemente de su salario, digamos que cubra lo que podríamos llamar el coste de vida, independientemente de que se cumplan las leyes que regulan el mercado laboral, independientemente de eso, vamos a ver, como siempre, hay explotación del trabajo ajeno por parte del capitalista y, por tanto, explotación. ¿De acuerdo? Ahora bien, eh, decíamos que esto, eh, la peculiaridad, por decirlo de alguna forma, del capitalismo es que está oculto, Es mucho menos visible que en el esclavismo y en el feudalismo, ¿no? Entonces, vamos a ver... Eso, ¿cómo, cómo sucede? Eh, el capitalismo es un sistema social basado en la ganancia. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Eh, el, la, hay una producción de mercancías, ¿de acuerdo? Que se lanzan al mercado con el objetivo, ¿de acuerdo?, de que reporten mayor beneficio. ¿De acuerdo? Al final, el objetivo es que se recupere más dinero, ¿de acuerdo?, en el intercambio de mercancías una vez salen al mercado de lo que el capitalista ha invertido en su producción. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de, de, de, de funcionamiento, esta rueda del capitalismo de tener capital, invertir en, una, en producir mercancías, eh, sacarlas al mercado y recuperar más, es el motor del capitalismo, ¿de acuerdo? Por eso Marx del capital hace una definición que lo considera, el capital, como un valor en valorización. Eso, quiere, eso lo que quiere decir es precisamente que el objetivo único del capital es producir unas mercancías que en el intercambio le reporten un mayor beneficio, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo, hago una inversión de 1.000 euros para la producción de mercancías, me lanzo al mercado, las vendo, mi objetivo es, pongamos, consigo un 10% más, 1.100 euros, automáticamente eso no queda estanco. Eso, 1.100 euros, ese capital acumulado, ¿de acuerdo? En términos marxistas, va a ser puesto nuevamente en la rueda, la adquisición de materias primas, de contratos de, de trabajadores, etc., para nueva mercancía, para generar más capital, etc. Esa es la rueda. ¿De acuerdo? Es la prioridad número uno. No hay otra prioridad en el capitalismo. ¿De acuerdo? De hecho, eh, digamos, esto es un aspecto que lo podemos leer de libros eh, ya con cierto tiempo, pero tenemos la experiencia en el último año. O sea, el último año con la crisis pandémica, no hay que ir muy lejos. Todas las acciones que hemos podido ver en el Estado español han ido encaminadas única y exclusivamente a prevalecer los, los intereses económicos. ¿De acuerdo? A que se siga generando beneficio y beneficio y beneficio para los capitalistas. ¿De acuerdo? Esa es la regla número uno. Y cualquier otro aspecto queda siempre eh, por detrás, ¿de acuerdo? Eh, simplemente por hacer una definición de, de, de la tipología en la que estamos hablando cuando nos referimos a capitalista, ¿de acuerdo? Como lo, de, como lo define eh, Marx, digamos, es eh, aquella persona que tiene en su mano de acuerdo, el dinero suficiente para adquirir maquinarias, alquiler de locales, comprar materias primas y contratar trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto, con todas estas... Eh, digamos, bienes que, que adquiere el capitalista y combinados conjuntamente produce mercancías que llevará al mercado a intercambiar. ¿De acuerdo? Eh, entonces, tenemos eh, ahora mismo, tenemos al capitalista, esa persona que tiene la capacidad de poner en marcha esa rueda y tenemos una definición de que el capitalismo tiene como único objetivo generar beneficio. Que el capital que tiene lo reinvierte y genera más beneficio. Pero entonces, ¿de dónde sale ese valor? ¿Por qué...? Si yo, o sea, en el ejemplo que poníamos anteriormente, ¿cómo puede ser que invirtiendo 1.000 vaya al mercado y consiga 1.100 y luego reinvierta 1.100 vaya al mercado y consiga 1.200? ¿De dónde sale ese plusvalor o plusvalía que es como lo, lo, lo, lo, lo cataloga y lo, lo etiqueta Marx? ¿no? ¿De dónde sale? Pues eso es, digamos, lo que vamos a ir eh, avanzando en, en este curso. Eh, Ernest Mandel, que fue un importante dirigente trotskista belga del siglo XX, define, definía. Que la plusvalía no es más que la forma expresada en dinero del producto social excedente apropiado por la burguesía, lo mismo que el esclavista o el señor feudal obtenían de sus clases sus subalternas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya nos vuelve a aparecer el concepto de eh, producto social excedente y tal, que nos tiene también que llevar un poco a la primera, a la primera sesión para ir enlazándolo. Para ir en, en, enlazándolo ¿no? eh, pero si bien decíamos que en el esclavismo y en el feudalismo esta expropiación era clara, era directa, era visible, ¿cómo lo hace entonces el capitalista para expropiar esa parte, ese trabajo eh, eh, al, al trabajador? Digamos que el hecho de que permanezca oculto es lo que hace eh, que el capitalismo sea la más perfecta de las sociedades clasistas, ¿de acuerdo? Porque justamente es la única que, como señalaba Marx, eh, hasta el trabajo no retribuido, que veremos cada postre es el trabajo expropiado el que aporta el plusvalor, incluso ese trabajo aparece como retribuido, ¿de acuerdo? Es este carácter oculto ¿de acuerdo? del trabajo excedente el que se tiene que analizar bien, porque eh, parece, una o sea, parece una diferencia que no pueda tener importancia, pero realmente es la esencia, ¿de acuerdo? Entonces es lo que vamos a intentar desarrollar en los siguientes, en los siguientes minutos. De hecho, como he dicho anteriormente, ya volvemos un poco a la primera sesión con el concepto de tiempo socialmente necesario para la producción de una mercancía. Ya hemos oído hablar de la plusvalía y ahora vamos a agregar dos términos, ¿vale? De acuerdo, dos conceptos, que es trabajo y fuerza de trabajo. Entonces, vamos a ver cómo se interrelacionan y qué relación hay entre ellos para la producción de la plusvalía, etc. ¿no? Y desenmascarar ¿no? esa explotación que también sucede en el capitalismo, pero que mejor que en el feudalismo... Eh, digamos, que está mejor oculta que en el feudalismo o en el esclavismo, ¿no? Eh, vamos a tomar un, un primer punto de, de partida, y es que es una piedad, ¿no? Pero para tomarlo como punto de partida, porque Porque nos va a servir. En esta sociedad, eh, todo se compra y se vende. No hay forma de obtener nada eh, sin dinero, ¿de acuerdo? O sea, esto es algo que sabemos todos. Ahora, solo hace falta mirar alrededor de esta sala o mirar alrededor de nuestros, digamos, conocidos, eh, nuestro entorno social, allegados, familiares, etc., eh, para darse cuenta que la amplia mayoría de la población eh, no contamos con los medios de producción necesarios para fabricar mercancías, ir al mercado, intercambiarlas, recibir dinero y comprar lo necesario para nuestra eh, subsistencia. Eso es lo que sucede a la gran mayoría. ¿De acuerdo? Eh, no tenemos, digamos, la gran masa de acuerdo de, de, de la población eh, que tiene que comprar el mercado eh, para sobrevivir no tiene ningún producto, ¿de acuerdo?, para llevar e intercambiar. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué se, ¿Con qué se encuentra esa amplia mayoría cuando va al mercado a intercambiar? ¿Qué es lo que tiene esa amplia mayoría que no cuenta con el capital? para comprar eh, eh, máquinas, para comprar las fuerzas eh, de, de producción, etc. ¿Con, ¿Con qué va el mercado para intercambiar, para conseguir ese dinero para la compra-venta de sus necesidades? Va eh, precisamente con su fuerza de trabajo, ¿de acuerdo? Y aquí sí que pido que nos quedemos con fuerza de trabajo, ¿de acuerdo? Porque luego la vamos a diferenciar de trabajo y es importante la diferenciación que hay, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa gente, toda la clase trabajadora, las grandes masas, van al mercado con la única posibilidad de vender su fuerza de trabajo. De acuerdo, de modo que nos encontramos en una situación en que diariamente millones de trabajadores y trabajadoras van al mercado a la espera de que un capitalista por necesidad, digamos, pues acabe contratando, la acabe contratando sus servicios, de modo que consiga ese sustento para luego ir al mercado a conseguir lo necesario para eh, su, eh, su existencia en el texto Salario, Precio y Ganancia, el libreto el Salario, Precio y Ganancia Marx, eh, exponía de forma sencilla eh, lo que a la postre consideraba uno de sus eh, aportes fundamentales eh, para la comprensión de ese robo del trabajo excedente en el capitalismo, ¿no? eso que decimos que, que, que en el sentido común permanece, permanece oculto. Y es precisamente la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. ¿De acuerdo Veremos, eh, Vamos a seguir a ir profundizando en esa diferencia, de acuerdo pero recordar que la forma en la que nos acercamos al mercado es con nuestra fuerza para vender nuestra fuerza de trabajo. Marx plantea eh, en estos, en estos eh, escritos que los obreros están convencidos de lo que venden a diario es su trabajo, cuando en realidad lo que venden es su fuerza de trabajo. De, acuerdo? Eh, de hecho, es, es, es común pensar que el trabajador vende su trabajo en el mercado a cambio de un salario. Eh, y que el capitalista, pues, al pagar a, por, este, por este trabajo al trabajador y combinarlo con sus maquinarias, con sus máquinas y otras herramientas, obtiene un producto final, una mercancía, que lógicamente le debe pertenecer, ¿no? porque ha sido producido con todos bienes que él había adquirido previa, previamente. ¿no? Sería como lo lógico pensar así. De hecho, el obrero es normal que piense que se le paga por su trabajo porque el trabajador o trabajadora va, realiza su trabajo y recibe un salario. Entonces es común decir, o sea, pues a mí me hagan por mi trabajo. Bueno, eh, digamos que en este sentido común el trabajador o trabajadora imagina que el valor o precio de su trabajo es el precio o valor de su trabajo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando y luego iremos poniendo ejemplos y profundizando para, para entender bien a qué se refiere con, con esto. Eh, pero Marx, ¿vale?, eh, logra desmontar esta apreciación de la realidad y, y, y atiende a la gran diferencia que, que hay entre trabajo y fuerza de trabajo y, y, por ende, a lo que el obrero y obrera cree que vende con lo que realmente está vendiendo. Eh, esta, esta diferencia radica en que, lo, como decimos, el trabajador o trabajadora no vende su trabajo, ¿de acuerdo?, vende su fuerza de trabajo cedida temporalmente, lo que dure, digamos, pues en términos actuales, ese contrato, ¿no?, al capitalista con el derecho de usarla para lo que le convenga al capitalista durante ese tiempo por el que va a ser pagado, ¿de acuerdo? Esta eh, pequeña diferencia, insisto, es eh, el eje, ¿de acuerdo?, es columna de esta sesión y la que nos va a ayudar a comprender eh, cómo ese robo eh, se mantiene oculto eh, si pensábamos eh, digamos, desde un punto de vista capitalista, ¿de acuerdo?, entonces, si no cobra por su trabajo, sino por su fuerza de trabajo, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto es que se expresa? Que el trabajador está siendo pagado solo por una parte del trabajo que realmente realiza. ¿De acuerdo? El resto del trabajo que se lleva a cabo se lo embolsa el capitalista sin contrapartida alguna, sin poner más euros ni menos euros en el salario. ¿De acuerdo? Claro, no hay contrapartida alguna. El obrero. El trabajador o trabajadora no vende su trabajo, es decir, todo el producto, ¿de acuerdo?, que crea en un lapso de tiempo, es decir, llevándolo a la actualidad, por ejemplo, podríamos decir que no es que venda todo su trabajo lo que realiza en ocho horas, sino que, cede, sino que vende su capacidad de trabajar, que si recordáis ya en la primera sesión definimos eh, eh, la capacidad de trabajar como la capacidad de poner en movimiento músculos, nervios y cerebro, ¿de acuerdo?, de hecho, esta capacidad de trabajar eh, se denomina la fuerza de trabajo. Y acá aparece el segundo concepto diferencial a trabajo. ¿De acuerdo? Eh, que, bueno, como plantea eh, el propio Mandel, es una mercancía y su valor, como el de toda otra mercancía, equivale a la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla y reproducirla. Es decir, el coste del mantenimiento del obrero en el sentido amplio del término. Este valor de la fuerza de trabajo es lo que se expresa en salario, ¿de acuerdo? Es decir, el salario responde, ¿de acuerdo?, a la producción y reproducción de la fuerza de trabajo eh, que contrata el capitalista, no al trabajo que efectivamente realiza en su jornada laboral ese trabajador o trabajadora. De hecho, eh, para añadir un poco de, de ironía en este, en este punto, eh, Marx eh, decía que el valor eh, diario o semanal de la fuerza de trabajo y el ejercicio diario o semanal de esta misma fuerza de trabajo son dos cosas completamente distintas, como la alfalfa que consume un caballo y el tiempo que pueda llevar sobre sus lomos al jinete. O sea, no solo es que, sean, no solo es que haya que diferenciar entre trabajo y fuerza de trabajo porque haya un pequeño detalle, sino que son completamente distintos. ¿De acuerdo? Y es aquí donde vamos a seguir viendo en qué radica su diferencia. Eh, una vez eh, el capitalista contrata a un trabajador o trabajadora, es decir, compra su capacidad de poner en movimiento músculos, nervios y cerebro, su fuerza de trabajo, la combina con maquinarias y materias primas, poniéndola a trabajar durante una jornada, que como decimos, quizá un ejemplo digamos, más actual, al menos en los países occidentales, de ocho horas. Eh, con su aporte de trabajo, eh, supongamos que de estas 8 horas, cuatro horas, el trabajador produce lo equivalente a lo que recibe por parte del capitalista en salario. Bueno, digamos que aquel obrero, ¿no? Estaría sería, estaría muy bien que entonces, después de las esas cuatro horas, y decir, bueno, lo que he producido tiene el mismo valor de lo que me pagas, chao, cierro la puerta, me voy, y nos vemos mañana. Bueno, obviamente eso no sucede, ¿por qué? Porque el trabajador-trabajadora no ha vendido su trabajo, su fuerza de trabajo, es decir, a que el capitalista disponga de esos músculos, inteligencia y nervios durante ocho horas. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, que sigue trabajando cuatro horas más. Entonces, es ese trabajo que realiza durante las posteriores cuatro horas, una vez ha cubierto con su trabajo el pago de su salario, lo que expropia el capitalista que luego, convertido en mercancía, le reportará el beneficio. ¿De acuerdo? Es, digamos, así es como estas horas trabajadas por encima de la cantidad necesaria para producir el equivalente a su salario son directamente apropiadas por el patrón sin nada a cambio, ¿de acuerdo? Este robo descarado, ¿vale? Porque ahora sí que se ve descarado, no es oculto. Este robo descarado de horas de trabajo, del trabajo, perdón, es la única, única fuente de ganancia capitalista. Eh, muchos trabajadores y en, el, y en el sentido común muchas veces, eh, eh, por lógica, podemos pensar eh, que el capitalista obtiene ganancias pagándole al trabajador un salario de miseria, muy por debajo de, pues, de lo que podemos denominar el, el, el coste de vida, ¿no? Eh, pero, sin embargo, es que el capitalista, aunque pague por la fuerza de trabajo un salario que cubra sus necesidades básicas, va a obtener beneficio. No sé si recordáis al final de la, de la última sesión que salió un ejemplo similar, que ahora posteriormente retomaremos también para aglutinar todos estos conceptos, pero es así, incluso pagando ese salario que le cubra... La, eh, digamos, eh, el, ese, ese coste de vida el capitalista está obteniendo beneficio del trabajo ajeno, ¿de acuerdo? Entonces, la, gracia, la ganancia del capitalista no depende de pagarle al obrero más, eh, perdón, no depende de pagarle menos del valor de su trabajo depende pura y exclusivamente de que la ya menciona la diferencia entre la cantidad de trabajo perdón, sí, de que la cantidad de trabajo que el obrero efectivamente realiza ¿de acuerdo? lo que realiza en su jornada laboral de 8 horas lo que podríamos denominar trabajo, y lo que cuesta la reproducción de su vida, lo que podemos denominar valor de fuerza de trabajo o salario. Es decir, que al final ese trabajo tenga un valor mayor que ese salario, que en última instancia es la representación del valor de su fuerza de trabajo. Eh, también, otro, otro aspecto que también es común, digamos, en la creencia, eh, de que la ganancia por parte del capitalista eh, surge porque en el momento de, del intercambio de esa mercancía añade eh, un coste, ¿no? añade o agrega arbitrariamente una suma adicional eh, en, en, en la venta, ¿no? un recargo sobre lo que cuesta producirlas. Pero esto es otra creencia que no, que no se valida con la realidad, es otra, es otra eh, creencia completamente, completamente, completamente eh, falsa. Eh, como mencionábamos eh, un poquito más atrás, ¿no? como mencionábamos anteriormente, la ganancia eh, surge porque el capitalista comprando la fuerza de trabajo, de acuerdo, obtiene la única mercancía que durante su uso, es decir, durante el proceso de trabajo, produce nuevo valor, de acuerdo, valor que es mayor al necesario para reponer el coste de la vida del obrero, de acuerdo, lo okay, que hemos comentado anteriormente y la verdad es que eh, poniendo en movimiento la fuerza de trabajo el capitalista obtiene al final del proceso más valor del que efectivamente invirtió pero el contenido de ese valor extra ese plus valor esa plusvalía que, de, que, que eh, anunciábamos al principio deviene precisamente de la diferencia eh, digamos proviene de la diferencia entre lo que el capitalista le cuesta a la fuerza de trabajo y lo que esa fuerza de trabajo efectivamente produce. De modo que, en definitiva, por ver la relación que existe entre estos términos, es lo único que le interesa al capitalista es que la utilización de la fuerza de trabajo que contrata rinda más que el valor de lo que cuesta. Por eso Mandel define que la plusvalía es la diferencia entre el valor producido por el obrero, entre paréntesis, trabajo, y el valor de su fuerza de trabajo, entre paréntesis, salario. ¿Vale? Entonces, Ahora hemos descargado una cantidad de conceptos un poco densos eh, y ahora vamos a, intentar, vamos a intentar unirlos a raíz de un ejemplo que surgió en la primera charla eh, posterior al taller, digamos, en el intercambio que tuvimos en base al, al trabajador de, de, una, de la automotriz, ¿no? Que podamos entender, bueno, pues que es un trabajador con un buen salario, la explotación, la explotación, bueno, vamos a intentar responder a esa pregunta ahora poniendo eh, en juego todos los conceptos de los que hemos comentado ahora. Pongamos... Que ese trabajador o trabajadora por la mañana, que en su jornada laboral de dos horas, pone en marcha una máquina para producir, para producir un coche. Aquí no vamos a entrar ni en la división del trabajo ni en la especialización del trabajo de Marx. Vamos a, vamos a imaginarnos que hay una máquina que produce un coche, vamos, de un tornillo hasta que sale por la puerta con las cuatro ruedas, ¿de acuerdo? Y digamos que eh, este coche tarda en fabricarse dos horas, ¿no? Entonces, ese, esa mercancía, cuando llega al mercado, ese coche, va a tener un valor de 3.000 euros. Y casualmente, nuestro trabajador o trabajadora de la, del sector del automóvil, que cobra muy bien seguramente, ¿no? pues también vale 3.000 euros. Eh, eh, su salario también tiene un coste de 3.000 euros. Bueno, pues lo mismo, ya está ya aquí. Digamos eh, eh, que eh, en este punto, eh, digamos, el trabajo producido, ¿de acuerdo? Que es el coche, el trabajo producido, tiene el valor de cambio el mismo que el salario que el capitalista le paga al trabajador o trabajador. ¿De acuerdo? 3.000 euros cada uno. En este punto podríamos decir que el salario, como expresión de la fuerza de trabajo, equivale al trabajo realizado. ¿De acuerdo? Aquí estaremos igual. Pero, ¿qué sucede si el capitalista fuera al mercado a vender ese vehículo? Y lo vende, pongamos, por 4.000 euros. ¿Qué? De su inversión previa, de los 3.000 euros de sueldo que le paga al trabajador, como expresión de su fuerza de trabajo, más los mil euros del alquiler del local, maquinaria, material, volvería y quedaría cero. ¿Y qué hemos dicho al principio de la sesión? Que el capital es un valor que necesita valorizarse. El objetivo del capitalismo es poner, si es que esté la máquina en generar dinero, siempre capital acumulado, siempre. Con lo cual aquí no hay negocio. Aparte, como hemos dicho, esto lo ha producido el trabajador en dos horas. Este trabajo ha tardado dos horas en hacerla, pero como ha vendido su fuerza de trabajo por un tiempo determinado, le quedan 6 horas más de trabajo. ¿Qué sucede en estas 6 horas? Que la máquina sigue funcionando y el trabajador o trabajadora sigue adelante. ¿Y qué sucede? Que al final de su jornada laboral ha producido 4 coches más. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el capitalista no va al intercambio de mercancías con un coche que le va a poner 4.000 euros de valor de cambio, sino que va a ir con 4 coches. Y esos cuatro coches le van a reportar un beneficio de 16.000 euros. Cuando vuelva, pagará los 3.000 de salario eh, como, digamos, eh, como valor de la fuerza de trabajo del trabajador o trabajadora, los 1.000 del alquiler, maquinaria y material, y tendrá 12.000 de capital acumulado, nuevo capital. Ese plusvalor o plusvalía, que viene precisamente de esas cuatro horas que el trabajador ha seguido Perdón, de esas seis horas que, en, ejemplo, en nuestro ejemplo, ese trabajador o trabajadora, ha seguido trabajando sin contraprestación alguna. Su sueldo ha sido siendo el mismo, una vez ha trabajado las dos horas, que de las dos horas a la octava. ¿Por qué? Porque ha vendido su fuerza de trabajo, su capacidad de mover los músculos, nervios e inteligencia y conocimiento, y no su producción, no su trabajo, no lo que es capaz de producir en esas ocho horas. ¿De acuerdo? Entonces... Ese trabajo que, es, que realiza de la segunda hora, donde hay una equivalencia entre el valor de trabajo y valor de fuerza de trabajo, de esa segunda hora a la octava, es trabajo expropiado por el capitalista. ¿De acuerdo? Y este robo, que como decimos es lo que se denomina plusvalía, eh, constituye, lo hemos dicho anteriormente y lo repetimos, constituye la única fuente de ganancia capitalista. ¿De acuerdo? Constituye la única fuente de ganancia capitalista. Eh, por lo tanto, eh, vimos que durante la jornada eh, completa de trabajo, el obrero utiliza apenas una fracción de esta para reponer lo, lo que desembolsa el, el capitalista por su sueldo. En el ejemplo que hemos puesto, dos horas. En dos horas ha cubierto lo que, el, lo que el capitalista le va a pagar en sueldo. El resto de la jornada será trabajo no pagado, trabajo excedente apropiado, gratuitamente, por el capitalista. Eh, lo mismo da que el capitalista ponga la fuerza de trabajar a producir bienes o, o, o que sea por, por, para servicios. De hecho, también esto es un aspecto que comentamos. Es lo mismo. De hecho, hay servicios centrales para el funcionamiento de la economía capitalista, como pueden ser los transportes o las comunicaciones. Sucede exactamente, sucede exactamente lo mismo. Eh, como decimos, este trabajo excedente expropiado a los trabajadores es lo que permite que el capitalista, una vez esa mercancía ha sido intercambiada, reciba dinero cuando vende su, mes, su mercancías en el, en el mercado y, obviamente, a un precio mayor que lo que le costó comprar y poner en movimiento todas, eh, digamos, todos los elementos necesarios para producirla, que decíamos era el contrato del trabajador o trabajadora, el salario, máquina y material. Eh, bueno, digamos esto lo vamos a dejar eh, aquí, ¿de acuerdo? Eh, esperamos eh, que estos conceptos que pueden parecer densos, pero que tienen un reflejo en la vida cotidiana, se hayan podido entender de la de la mejor forma forma posible, obviamente si decíamos que el capitalismo se diferenciaba del esclavismo del feudalismo por tener oculta esa explotación, pues los elementos que la iban a explicar tampoco iban a ser iban a ser sencillos, sino sería también más visible. Pero bueno, ya digo, esperamos haberlos podido explicar de la forma más sencilla posible, a ver si eh, con, el, con el ejemplo haber recogido eh, todos ellos y bueno, poder haber dejado eh, claro cuál es el mecanismo por el cual eh, los capitalistas se apropian de una, de una gran parte. Decíamos al principio que podríamos añadir de, una, de la mayoría del trabajo de, de los trabajadores y trabajadoras sin, sin dar nada a cambio. Eh, como sabéis, estos talleres tienen cuatro sesiones. Vamos por la mitad, cuando acabemos esta falta la tercera y la cuarta y bueno, todavía falta eh, que sigamos viendo cómo, cómo se desarrollan eh, las diferentes formas en las que los capitalistas se eh, obtienen y aumentan esa plusvalía de la que hablamos, cómo los obreros y trabajadores y trabajadoras se organizan y cómo, y cómo le, le, le, le, plantan, eh, le plantan cara desde la lucha sindical con sus límites hasta la pelea por abolir el trabajo asalariado con el objetivo pues bueno, de poner un pie una, una sociedad que termine con la, con la explotación de una, clase, de una clase sobre otra. ¿no? Una sociedad que garantice a todos sus integrantes una, la, la, la posibilidad, ¿no? lo, lo, lo necesario para tener una, una vida plena. En definitiva, al final de cuentas, es una sociedad eh, comunista en la que el individuo reciba lo necesario para vivir y, y dé ¿no? a, a la sociedad lo que puede producir. Como decía una de las... Probablemente eh, las cifras más famosas de Max, eh, de cada cual según sus eh, capacidades, a cada cual según sus necesidades. Así que nada, cerramos aquí este segundo taller. Muchas gracias por venir y nada.